Sí que ONG de las Rosas expresó de esta manera luego que el Senado aprobara a la tarde de ayer la ley de partidos políticos que era tan solicitada por la sociedad dominicana. Mira, Por fin eh, tenemos una ley de partidos políticos que no como nosotros aspirábamos ni como aspiraba el pueblo y mucho menos como aspiran eh, los militantes. Eh, de los partidos políticos porque en realidad eh, cuando la cúpula de un partido político decide la regla de juego de ese partido este, limita lo que es eh, la participación de las bases de un partido eh, y limita la, eh, la participación democrática pero este vuelvo y reitero eh, el, el, el PRM este, coincidió con la propuesta eh, gubernamental este y realmente la realidad que tenemos es que la cúpula de los partidos que van a, a, a poner la regla de juego, más control en la regulación de eh, los aportes económicos, de dónde vienen. Eh, hay controles y hay límites este, y es muy positivo también fechas eh, para campaña es muy positiva la situación de las limitaciones de, de, del uso de, de no poder ensuciar la ciudad de una manera eh, descontrolada en términos generales Estoy celebrando que haya una ley del partido político porque era necesario lo estábamos pidiendo. ¿Y entienden? No su noticiero regional, Robinson Blanco.